La vida, la vida, vamos todos a cantar. Alegría en estas fiestas porque ya es Navidad! La vida, la vida vamos todos a cantar. alegría en estas fiestas porque ya Y estas fiestas por fin la por todos a cantar. estas fiestas. ¡Alegría en estas fiestas, porque ya es la vida. Porque no todos a cantar. estas fiestas, porque ya es la vida. Porque no a porque ya no todos a cantar.